Solo no puedo haber un impostor. Quiero ser yo el impostor. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial. Otra vez en mi canal, en el canal de Ruidos, otro tutorial. Estoy súper pesado con los tutoriales. Eh, me voy a hacer al final el canal 100% de tutoriales, aunque también me gustaría subir gameplays, pero no los veis. O sea que tendré que sacar un poco de visitas haciendo estas mierdas. No, no son mierdas, os ayudan. Así que si os ayudan, yo quiero ayudaros. Y si os quiero ayudar, aquí está el vídeo qué gilipolleza acabo de decir, pero bueno, estaré viendo de fondo, eh, mal, pero lo estaréis viendo, cómo streamear a 1080p por 60 fotogramas por segundo. Todos queréis hacerlo, todo el mundo quiere ser streamer, todo el mundo quiere streamear sus juegos favoritos sin que el ordenador le vaya lag, sin que el stream se le vea mal. Aquí os traigo la mejor configuración y aparte os explicaré qué es cada cosa de la configuración del OBS. Así que bueno, no me quiero enrollar eh, muchísimo más, os voy a dar paso ya al OBS para que veáis eh, qué configuración llevo yo. Parte. Tendréis todos los links en la descripción para que os podáis pasar por mi canal, para que podáis ver que no os estoy mintiendo en ningún momento Que tengo esa configuración y en la descripción también os dejará la descripción de mi ordenador Para que veáis y comparéis vuestro ordenador con mi ordenador y veáis que no tengo un ordenador de la NASA Ni tengo un ordenador súper pepino para estar streameando establemente, o establemente se puede decir, a 1080 x 60 FPS Tengo un buen ordenador pero tampoco una locura, así que bueno, vamos dentro del OBS ya Bueno, ya habéis visto los kips y ahora os quiero enseñar un poquito la configuración que tengo yo en el OBS, ¿vale? Para que vosotros seáis conscientes de la configuración que tengo yo, no me la cambie en ningún momento. Estoy grabando con otro programa, no estoy grabando con este. Para más que nada que no se pueda tocar todos los ajustes, no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Os voy a explicar además todo punto por punto. En general simplemente... Eh, yo tengo Dark por defecto, no sé por qué, pero me gusta Dark. Podéis elegir el que vosotros creáis, el Acry, el este, el System, ¿vale? Dark, a mí me gusta Dark, punto. Emisión pone vuestro canal, vuestra clave de retransmisión, que con darle aquí like os sale. Y ya empezamos a tocar temas un poquito más intensos, baby. Modo de salida para la emisión. Avanzado, siempre tenéis que poner avanzado, el sencillo, no sirve para nada pista de audio eso uno no tocáis y aquí tendréis varios eh, si utilizáis una Nvidia que en mi caso os recomiendo que utilicéis Nvidia en Bank eh, la nueva vale la antigua ya no va tan bien y si no tenéis Nvidia y tenéis AMD o cualquier tipo otro de tarjeta gráfica o cualquier cosa eh, os recomiendo 264 vale porque lo demás no lo conozco muy bien pero yo streameaba antes a 264 a esta opción y me iba bastante bien No igual que con la Nvidia, pero me iba bien, ¿vale? Cachorros y cachorras <ríe> Luego, control de frecuencia Tenéis varios, ¿vale? Sin pérdidas, es que no hay ningún tipo de pérdida eh, Esto es variable bitrate, eh, constante no sé qué y constante bitrate Este es bitrate constante, ¿vale? Aquí tenéis que poner un valor entre 5.000 y 7.000, ¿vale? Depende de vuestro internet y ordenador Más que nada, esto es el internet eh, yo digo que con 5500 no se nota casi nada Que se ponga difuminado, ¿vale? Esto de la tasa de bits eh, Influye en que cuando tú te mueves Tío, mucha gente que pega flicks O mucha gente que juega rápido mueve mucho el ratón Como que se difumina un poco la imagen Y se ve un poco pixelada al moverte muy rápido Cuanto más alto tienes esto Menos pixelado se ve, ¿vale? Aunque tienes que tener todas las demás cosas puestas bien Intervalo de keyframes Estos son fotogramas por segundo, ¿vale? Y aquí os voy a dar He dicho vale 30 veces ya, ¿eh? Os voy a dar un consejo eh, Si jugáis a 60 FPS Un keyframe Si jugáis a más de 60 Dos keyframes Y si jugáis a menos de 60 Cero ¿Vale? Así de fácil Yo como solo jugar a 100 Dos keyframes eh, Preajuste calidad a no ser que tengáis un ordenador más malo que el mío. Tenéis todas las especificaciones de mi IPC debajo. Si lo tenéis peor, os recomiendo rendimiento. Y si lo tenéis mejor que el mío, probar con máxima calidad, ¿vale? Pero entre estos tres, varemos. No bajéis de ahí, ¿vale? Vale otra vez. Es que me voy a amputar la lengua, eh, os lo juro. Eh, el profile, main. O si sea, tenéis muy buen ordenador high, pero main está muy bien. Esto activado, GPU 0 y máximo frame 1. Para grabar eh, lo mismo en NVIDIA Bank... Y luego utilizáis eh, bitrate variable y ponéis de máximo de mínimo 50.000 y de máximo 60.000. Esto todo igual, aunque esto lo subo a calidad máxima todo, para que se note más en las grabaciones. Ya que cuando quiero grabar un vídeo, pues me, me gusta que se vea mucho mejor que los directos. Porque es un contenido externo a Twitch, un contenido que hago exclusivo de 10 minutos y paso de que se vea como se ve en un directo. O intento que no se vea igual. Audio. Audio no toca absolutamente nada simplemente lo he tocado aquí, lo he subido de 44,1, que normalmente está aquí por predeterminado, a 48 para que se escuche mejor, no sé cómo me escucharéis aquí porque estoy grabando en otro programa, espero que se escuche bien cuando vaya a editar esto, porque si no me voy a pillar mi enfado que voy a darme de tortazos con el monitor <risa> aquí no he tocado nada, todo por defecto, igualmente bajo poco a poco para que veáis que no he tocado nada y luego aquí viene una, una de las partes más importantes si tenéis un ordenador similar al mío os recomiendo 1920 escala de salida 1920 esto lanzos o como se diga y 60 fps o 59.94 no se nota mucho la diferencia ni en rendimiento de tu pc ni en el directo vale si tenéis un ordenador que es peor que el mío os recomiendo o que pongáis 1440 o 1280 vale y si queréis streamear sí o sí a 1080 Bajáis esto a 30. La gente de normal, 50-60% de Twitch y streame a 30 FPS. A mí me gusta hacerlo a 60, no sé por qué he cogido esa manía, pero me gusta hacerlo a 60. Y la verdad es que está de lujo. El PC no se me traba, no se me peta, no se me cortan los directos. Además que utilizo eh, pantalla verde, eh, green screens de estos de fondo de gente bailando. Tengo mil cosas animadas en el directo y no me va petado. Juego normalmente a 110, 120 estables atajos, nada, bueno, eso lo ponéis como vosotros queráis y aquí cosas muy importantes esto no sé cómo viene, creo que viene por debajo normal de eh, de predeterminado ¿esto qué es? el proceso que tu ordenador o tu, o tu Windows va a tomar como el OBS por debajo normal es que OBS va a tener menos proces va a ser menos importante que otros programas que hayan conectados aquí tienes que poner mayor normal para que mucha parte de tu procesador se meta en el OBS por así decirlo, ¿sabes? A meterle caña al OBS y que vaya a muerte. En vídeo creo que también cambié cosas, no me acuerdo mucho, yo lo enseño. direct aquí no puedo explicar nada porque no recuerdo si lo cambié. Yo lo enseño para que vosotros simplemente sepáis eso, ¿vale? Luego, ¿qué más tengo? Eh, el reconectar automáticamente lo tengo activado. Esto normalmente lo tengo activado, depende del juego. Esto es muy fácil, es la transmisión. Activáis, utilizáis memoria de, ¿cómo se dice? RAM. Pero bueno, no hay problema, poner los segundos que queréis, 10 segundos de retardo, etcétera, etcétera. Y os enseño más cositas por aquí, por si tengo alguna cosa cambiada, ¿vale? Y nada más, yo creo que está todo correcto, ¿no? No hay ninguna cosa más que os pueda decir. Sí, que algunos consejos que os doy yo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Yo tengo aquí una pantalla de inicio de stream, ¿no? Como veréis ahora. Estas pantallas, cuando no las estoy utilizando, desactivarlas Porque aunque estén en el segundo plano y tú no estés en esa pestaña Al estar el ojito activado, como que veis eh, Está esto activado, la pantalla está como en espera eh, Lo mejor es quitarlo, por ejemplo, también tengo aquí un bollón de green screens De tonterías así, de confeti, tonterías Yo las quito todas, cuando no estoy utilizándola, recomiendo que las quitéis Tengo la cámara ya, pero bueno, porque tengo la cama sin hacer y todo Estoy aquí grabando el vídeo como un cherro un cerdo que soy Aunque vemos a Spiderman por ahí y poco más que comentaros Ah, sí, otro consejo súper importante Mucha gente cuando está jugando Como veis, hay una pestaña que es eh, Captura de juego Y captura de ventana O captura de pantalla Y otra, esta, vale Mucha gente cuando está streameando hace captura de ventana O captura de pantalla, esto hace que tú El juego lo notes más petado Si haces captura de juego, eh, se va a ver totalmente bien Y si veis que no lo veis totalmente Veis bien ...y tenéis un doble monitor, que esto me ha pasado a mí... ...minimizar todas las pestañas que tengáis en el otro monitor... ...y dejar solo la pestaña del juego... ...sé que es una putada... ...pero hay algunos ordenadores que por lo que se ve... ...no lo pueden soportar... ...así que lo mejor de todo es... ...quitarlo... Eh, la, ...lo que tengáis todo en el segundo monitor... ...y dejar solo el juego... ...y ya está... ...no me voy a enrollar mucho más... Eh, ...que os quiero a todos muchísimo... ...que le deis like a vídeo... ...que os paséis por mi Twitch si os ha servido... ...y si no, pues también... ...yo intento ayudaros lo máximo posible... Dejar un like, tenéis el Discord de la descripción, las redes sociales y muchas más mierdas Un besazo a todos Ah sí, una cosa más No utilicéis Streamlabs OBS Sí, tiene muchos overlays bonitos y todo Pero es una comida de PC que lo flipáis Coger el OBS normal, el OBS este antiguo El que es un poco más chunguele y tal Pero tío, hay cosas muy guapas Puedes hacer cosas así, ¿sabes? Transiciones chulas, con tutoriales de YouTube Muy sencillas Y no te come tanta mierda del ordenador, ¿vale? Así que nada Un besazo y hasta muy pronto Crying above me Again an angel I lost a friend I felt like dying again and again I went through hell Instead of death But I keep fighting with each living breath I saw no way out From where I stood Felt like the fire